¿qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con Anita en Rock en Rio con una de las canciones que más me habéis pedido y es Gata. Gata que reaccioné al, al videoclip, pero bueno, con los derechos de autor y todo lo demás, uh, pues bueno, tuve varios problemas. Lo bueno es que aquí está en directo y bueno, las reacciones no, eh, no dan tantos problemas cuando cuando los artistas están en concierto o, en, o son actuaciones en directo. Así que, bueno, tenemos el concierto completo de Rock in Rio de Anita. hola ir por... ayer estuvimos con Sua Cara, hoy vamos con Gata. Así que, bueno, iré viéndolo este fin de semana, me pondré a tope con el, con el concierto y en breve tendréis todas las canciones que, que hizo en Rock in Rio. De momento vamos con Nanita Gata, Rocking Rio Lisboa 2022. Portugal! Vocês são demais! Uh. Mujeres, solteras. madre mía, cuantísima gente hay ahí. El sonido de esta canción es muy bueno. La composición... <tose> Envita rebota. Tu Bueno. ¡Menuda gata! O sea, brutal, brutal. Como dije ayer, o sea, muero por ir a un concierto suyo, o sea... Me encanta verla disfrutar porque, bueno, con tantísima gente, entiendo que puedan ponerse hasta nerviosos, pero... Qué nervios ni que nada, o sea, nerviosos tendrían que estar la, la gente que estaba ahí de público, porque es que... Qué brutalidad, Anita. En serio, eres una todoterreno. Brutal, brutal, brutal. Pues nada, hasta aquí Gata, si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle like, y os recuerdo que estaré con el Rock in Rio de Anita este fin de semana, y durante la semana lo, lo iré subiendo, también este, estos días, antes de que acabe la semana, iré subiendo algunos vídeos de ella. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí, nos vemos en el próximo